Creemos que mejor estar afiliado a un sindicato, en este caso CGT, para luchar por nosotros y a lo mejor estar afiliado de unidos para luchar contra el patrón.